Bueno, nuestro eh, trabajo final de investigación eh, tiene como título El uso excesivo de las TICs y la conciencia cirábica en niños y niñas de Sara, de 5 años. La, mot y la motivación en realizar esta investigación fue en primer lugar por atracción personal debido a lo de... ...creciente en el campo de intervención... De las fonológica... ...de los niños y niñas... ...cada vez a más temprana edad... ...y por ser las CICS... ...un fenómeno de reciente aparición. Muy bien. En segundo lugar... Eh, ...por cierta relevancia académica... ...debido a la gran escasez... ...en investigaciones dedicadas... ...a indagar sobre el desarrollo... ...de la conciencia fonológica... ...como término más amplio... ...y como término más específico... ...conciencia silábica en niños que usan un, que realizan un uso excesivo de los PICS. Y en tercer lugar, la motivación fue por carácter social, por la relevancia que implica la adquisición de las habilidades cognitivas, como lo es la conciencia cirábica. Intervendrá posteriormente en la adquisición de la lectura y la escritura, y es una habilidad imprescindible para la comunicación humana. Muy bien. Eh, la pregunta-problema que nosotros nos planteamos fue, ¿cuál es la relación entre uso excesivo de las TICs y la conciencia silábica en niños y niñas de sala de 5 años eh, del Instituto Privado San José de la localidad de Justiniano José, de la provincia de Córdoba, en el año 2019? El objetivo general de la investigación... Es establecer cuál es la relación existente entre el uso excesivo de las TICS y la conciencia silábica en los niños de sala de 5 años, como dijo mi compañera en el Instituto Privado de San José, en la localidad de Cristina Bueno, los objetivos específicos que nos planteamos fueron seis. El primero fue dimensionar el uso excesivo de TICS en los niños y niñas de sala de 5 años. Como segundo objetivo específico, identificar el rango de desempeño de conciencia silábica en los niños expuestos a uso excesivo de TICS. Con rango de desempeño nos referimos a normal, riesgo y déficit. El tercero fue registrar las TICS empleadas con más frecuencia en niños y niñas de salas de 5 años. Me gustaría aclarar por las dudas de que TICS significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Como cuarto objetivo específico, reconocer en qué subpruebas de conciencia silábica aplicadas a los niños el puntaje se ve más afectado. El 5, examinar la relación entre las TICS empleadas con más frecuencia y el puntaje de las subpruebas de conciencia silábica aplicadas a los niños y niñas de sala de 5 años. Y por último, el objetivo número específico 6 fue relacionar el uso excesivo de tics y el rango de desempeño de los niños de la sala de 5 años en la prueba de consenso filático. Muy bien, la hipótesis que nosotros nos planteamos fue esta. el uso excesivo de tics Afecta la conciencia silábica de los niños y niñas de sala de 5 años del Instituto Privado San José y a mayor uso excesivo de las TICs se presenta un mayor déficit en la conciencia silábica, silábica de los niños y niñas en cuestión. Bueno, vamos a continuar describiendo las variables que componen la investigación. Eh, la primera variable, uso excesivo de TICs y conciencia silábica. El uso excesivo de TICS es considerado en, como la exposición diaria de dos o más horas, definida por la Academia Americana de Pediatría, que aconsejó que los niños que tengan más de dos años no estén expuestos a más de dos horas diarias. ¿Y las TICS? Es una definición que tomamos de Gil en 2002, que dice que son las tecnologías de la información y la comunicación, un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes manejables en tiempo real. Conciencia silábica es la habilidad para experimentar y manipular las sílabas que componen las palabras. Definición tomada de decir y cerrar. Muy bien. Eh, la operacionalización de las variables. Uh -huh. este, uh -huh. La primera variable es eh, uso excesivo de TICS y la dimensionamos en los aparatos que nosotros, a nosotros nos parecen más importantes que fueron televisión. Tablet, celular, computadora y console de videojuegos. Como indicadores tomamos las horas de 1 a 5 horas. Bueno, para la variable conciencia silábica, dimensionamos las subpruebas que componen el instrumento PECPO, siendo segmentación silábica, identificación de sílaba inicial. Identificación de sílaba final, omisión de sílaba inicial, omisión de sílaba final y inversión silábica. Y como indicador consideramos de 1 a 5 puntos. Muy bien. Eh, los instrumentos. Los instrumentos que utilizamos para la variable uso excesivo, el instrumento que utilizamos para la variable uso excesivo, un cuestionario, modelo para padres, eh, que lo confeccionamos nosotras, eh, hicimos seis preguntas cerradas, le realizamos a los padres, madres o tutores de los niños que constituyeron la muestra y que contó de las siguientes preguntas. La primera fue, ¿cuáles son las TICs usadas por el niño o niña? Y después, las horas diarias de uso que hacía de cada uno de los aparatos. Las horas diarias de televisión de tablet, de celular, de computadora y por último, de las horas diarias de la consola de videojuegos. Para la segunda variable, el instrumento que utilizamos fue la prueba de evaluación de conciencia fonológica PEPPO de las fonaudióloga Virginia Varela M y su lema de Barbier Este instrumento nos permite evaluar la habilidad metalingüística en niños entre 4 y 7 años y 11 meses de edad. Incluye dos secciones. Eh, la sección que nosotros utilizamos es la sección de conciencia silábica. Está compuesta por seis subpruebas y cada una de estas subpruebas está compuesta por cinco ítems. Acá, a modo de ejemplo, pusimos. Bueno, en la carátula del PEPPO Ahí están los autores. Y después, el protocolo de registro general de la prueba, donde más o menos me indica, eh, es una, una sola página. El nombre, la edad, la fecha de nacimiento y la fecha de evaluación. Y cada una de las subpruebas. Bueno, eh, la presentación de datos y análisis de los resultados. Vamos a analizar los más relevantes, porque si no, no, no llegamos con el tiempo. Eh, nos parecieron importantes el objetivo número uno, que eh, pretende dar cuenta del nivel de uso excesivo de TICS en los niños y niñas de sala de 5 años del Instituto Privado de San José, en donde se analiza que los niños, de, eh, los niños hacen un uso eh, de más de dos horas de uso, el 85.5%, y lo, el 18.5% hace un uso de hasta dos horas. Eso es en cuanto a la exposición de TICS en horas. Como objetivo número dos, nos planteamos identificar el rango de desempeño de conciencia filarca en los niños de sala de 5 años, nivel inicial, después de eh, Los rangos los, eh, los tomamos de la tabla número 2, utilizando la edad de 5 a 5 años y 11 meses, donde nos indica a qué correspondería cada percentil. El percentil de 25 a 75 más nos da el rango de normalidad, el percentil de 25 a 10 rango déficit, el rango riesgo, perdón, y debajo del percentil 10, rango déficit. Eh, tenemos la tabla número 1 en donde como datos obtuvimos que el porcentaje de 7,4 corresponde a un rango de déficit siendo 2 números con un porcentaje de 29,6%, un rango de riesgo que corresponde a 8 niños, un 63% con rango de normalidad que corresponde a 17 niños, de los 27 que componen la muestra. Ahora vamos a explicar el objetivo número 6, que también nos pareció importante. Eh, que era relacionar el uso excesivo de TICS y el rango de desempeño de los niños y niñas de sala de 5 años en la prueba de conciencia silábica. Acá tenemos que, eh, los que los niños que realizan hasta 2 horas de uso, el 40% está en situación de déficit, el 20% está en situación de riesgo y el 40% está en situación de normalidad. Eso corresponde a los niños que hacen hasta dos horas de uso. Pero en cambio, los niños que, que hacen más de dos horas de uso no tienen de, de, eh, situación de déficit y sí tienen un 68% de, de situación de normalidad y un 31,8% están en riesgo. Esto fue algo que nos llamó la atención porque nos dio lo que no esperábamos. análisis de los datos, eh, obtuvimos que se reajusta la hipótesis planteada, concluyendo que mayor uso excesivo de TICS no se presenta en cuenta en el desempeño de la contingencia Muy bien. Para ampliar el análisis de los objetivos específicos, uno por uno, del primer objetivo específico, que fue dimensionar el uso excesivo de TICS, se obtuvo un promedio de uso de TICS de 4 horas diarias, un promedio, obteniendo de este análisis que el 100% de la muestra, que fueron 27 niños, realiza un uso excesivo de TICS. Identificar el rango de desempeño de conciencia eh, para resaltar nuevamente, el 63% de los niños está en situación de normalidad, siendo un porcentaje amplio. Del tercer objetivo específico, que era registrar las TICs empleadas con más frecuencia, se obtuvo que del 100% de la muestra eh, se utiliza televisión 2 horas y 35 minutos diarios y el celular 48 minutos diarios. Del cuarto objetivo específico, reconocer en qué subprueba de conciencia silábica el puntaje se ve más eh, afectado, obtuvimos que las subpruebas más afectadas son, en primer lugar, inversión silábica con un total de 36 puntos obtenidos por los 27 niños y omisión de sílaba inicial con 73 puntos, el total obtenido por los 27 niños. Del quinto objetivo específico, que fue examinar la relación entre las TICs empleadas con más frecuencia y el puntaje de las subpruebas de conciencia silábica, se obtuvo que el uso excesivo de televisión y celular no afectó directamente en el puntaje de las subpruebas de conciencia silábica. Y del sexto y último objetivo específico que es el uso excesivo de TIC y el rango de desempeño en las de la prueba de conciencia silábica, eh, del 100% de la muestra que ya mencionamos hace un uso excesivo de TIC, dividimos en quienes hacen dos horas diarias de uso de TIC y quienes lo hacen más de dos horas diarias de TIC, obteniendo que el 78,2% está en situación de normalidad para quienes lo usan más de dos horas. En contraste con los niños que lo utilizan menos, dos horas diarias, que, obtuvieron un, eh, que están en un 40% en ciclo de normalidad. Los resultados finales que refutan la hipótesis del presente trabajo no discuten la veracidad de los antecedentes citados en esta investigación que refieren posibles alteraciones en el aprendizaje producto del uso excesivo de TICS, sino que precisamente los resultados obtenidos evidencian que no existe una relación directamente proporcional entre el uso excesivo de TICS y la conciencia silábica de los niños y niñas en cuestión. Eh, bien, y así de complejizar resultados... Eh, y que se abra nuevas investigaciones a partir de, de esta, se podría plantear la diferencia en el desempeño con aquellos niños que no hacen uso excesivo de TIC y tener un grupo control, por ejemplo, para ver si eh, hay variabilidad. Uh -huh. También se podría tener en cuenta la consideración de los modos en que los niños y niñas hacen uso de las TICs, Es decir, qué contenido ven, qué tipo de actividades realizan con las tecnologías, si lo hacen, por ejemplo, diurna o si lo hacen eh, o extendidamente, con compañía, sin compañía, qué otro tipo de actividades hacen. Bueno, y también considerar los factores exógenos que puedan inferir en, es, en los resultados, como la existencia de otras actividades por fuera del uso de de deportes, etcétera, la cantidad de horas de sueño y la calidad del mismo y la fiabilidad de las respuestas otorgadas por los padres del cuestionario, ya que nosotros utilizamos un cuestionario que debían contestar los padres y eh, podría haber este, variabilidad si se si utilizara otro tipo de cuestionario o de otra manera se recogieron los datos datos de